y esta certeza debe impulsar a la comunidad a no instalarse. Hay que estar alerta y preparados. En medio de tanta incertidumbre, Jesús ofrece a los creyentes un punto de apoyo inconmovible. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. La parábola de los sirvientes pone de relieve la necesidad de estar preparados y atentos. A esta doble conducta corresponde la recompensa o el castigo cuando regrese el dueño de casa. La parábola destaca la actitud vigilante del servidor a quien ha sido confiado la dirección de la comunidad cristiana. En la parábola se destaca como el premio del servidor fiel del reino de Dios. No puede ser otro que el mismo Dios y su causa. Para explicar la vigilancia que deben tener los seguidores de Jesús El Evangelio de Mateo utiliza el verbo gregorein. Esta vigilancia incluye, primero, la responsabilidad ante los semejantes Segundo, de no dejarse dominar por el miedo a un Dios imaginario y amenazante Y tercero, sobre todo, la bondad con los hermanos más humildes a lo que hay que sumar la vigilancia en la oración. Estén en vela y oren conmigo. La vigilancia fue importante en el cristianismo primitivo, por lo frecuente que no en no pocas comunidades eran las vigiles de oración, atestiguadas desde el siglo II y, de y que desde el siglo III, y especialmente en el monacato, fueron centrales en la vida de los cristianos, que tenían la costumbre de levantarse medianoche para orar,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 Usano. Cada cual en su casa como testifica Tertuliano Se trata pues de la vigilancia referida a las relaciones Que cada cual mantiene con los demás Primero Jesús pone como ejemplo al criado fiel y cuidadoso Que da la comida a su tiempo Y en segundo lugar Jesús reprueba al que en el lugar de ser buena persona con los demás Es un hombre violento y egoísta que solo se preocupa por comer y beber, o sea, darse buena vida y pasarla lo mejor posible. En el conjunto del relato, esta vigilancia constante para ser siempre buenos con todos, una postura atenta y vigilante ante las necesidades de los otros, sobre todo las situaciones de dolor de los más necesitados, el hambre de los pobres, la soledad de los ancianos, el desamparo de los niños, de los enfermos, etc. Nos va bien que nos recomienda la vigilancia en nuestra vida. No es que sea inminente el fin del mundo, ni que necesariamente esté próximo a nuestra muerte. Pero es que la venida del Señor a nuestra vida sucede cada día y es esta venida descubierta con fe vigilante la que nos hace estar preparados para la otra, la definitiva. Toda la vida está llena de momentos de gracia, únicos e irrepetibles. Los judíos no siempre reconocen la llegada del enviado. Desperdiciamos nosotros otras ocasiones de encuentro con el Señor. El estudiante estudia desde el principio de curso. El deportista se esfuerza desde que empieza la etapa o el campeonato. El campesino piensa en el resultado final ya desde la siembra aunque no sean inminentes ni el examen ni la meta definitiva ni la cosecha. No es de insensatos pensar en el futuro, es de sabios. Día a día se trabaja el éxito final, día a día se vive el futuro y si se aprovecha el tiempo se hace posible la alegría final. Estén pues preparados, nos dice Jesús, buena consigna para la iglesia, pueblo peregrino, pueblo en marcha que camina hacia la venida última de su Señor y Esposo. Buena consigna para unos cristianos despiertos, que saben de dónde viene y a dónde van, que no se dejan arrastrar sin más por la corriente del tiempo y de los acontecimientos, que no se quedan amodorrados por el camino. Todos queremos escuchar al final las palabras de Jesús, muy bien, siervo bueno y fiel, Entra en la alegría de tu Señor Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre